Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo aquí en Tomando Mate, Retomando Vida Y hoy volvemos con esta modalidad de videollamadas y con un grandísimo amigo, con una persona excepcional, con un alma profunda, un peregrino, un caminante, alguien que ha experimentado muchísimo en esto del crecer y del avance espiritual, por supuesto, todo lo positivo, todo lo elevado, todo lo trascendental, pero también lo que existe como sombra, lo que existe como el lado oscuro, como existe... Eh, la parte negativa en todo esto, porque hay que cuidarse mucho, amigos. Cuando nos acercamos a un grupo, cuando nos acercamos a una persona, debe, en primera instancia, ese grupo y esas personas eh, deben ser observadas, deben de ser estudiadas, deben ser puestas a prueba. Porque es el maestro que debe de ser puesto a prueba, en primer lugar y en primera instancia para que luego el estudiante, el adepto, la persona que quiera avanzar, entonces sí, tenga toda la confianza y la plenitud de, de asimilar y, y, y de aperturar su alma para avanzar y para crecer. Y bueno, aquí les presento a mi amigo Juan, que me va a acompañar en este programa a tomar mate. ¿Qué tal Juancito? ¿Cómo estás? Hola Diego, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los que nos están mirando, a los que nos están escuchando Y bueno, un gran abrazo para todos, saludos Qué bueno Juan, la verdad que yo estoy muy feliz, muy feliz de que estés aquí eh, Hemos vivido un montón de cosas desde hace mucho tiempo atrás Y siempre me has parecido una persona que tiene mucho para compartir, por eso no podía yo dejar de pasar el hecho de, de, de contactarnos, el hecho de reencontrarnos, y el hecho de que me compartieras mucho de lo que has vivido, Juan. Eh, sé que, que tienes una enorme, enorme inclinación por el aspecto profundo de la vida, ¿sí? Y para que la gente, nuestros seguidores, los televidentes que nos acompañan puedan conocerte, háblanos un poquito de ti, ¿sí? Y de, por supuesto, luego lo que has vivido. Sí, sí. Eh, bueno, esto comienza cuando era niña, ¿no? como, como un, algo natural, que vivía todos los días, en los, los cuales padres, vivía todo la información, sí. Que para sí. mí era natural, como decía antes, bueno, eh, a la que a la se lo comunicaba, comunicaba en mi madre, a tu madre, claro. Sí, era, era digamos, la, la que más tenía cerca en ese momento, con la que más tenía contacto, y con la que más tenía un, una, un diálogo o una comunicación eh, fluida, digamos, por así decirlo. no eh, Pero también notaba que a veces se me quedaba observando como absorta, sorprendida y en silencio, con unos ojos así abiertos, redondos y como como me di cuenta con el tiempo, como que algo de lo que yo le decía, ¿no? o no lo entendía o, o trataba de comprenderlo y no, no lo captaba. ¿no? Entonces yo, yo eh, siendo un niño, me forzaba para explicarle lo mismo de otra manera, de otra forma. Pero bueno, eh, a veces cuando uno es niño, no si bien tiene mucha percepción y está muy despierto a todo, y a sí mismo incluso, eh, a, a la conexión con el todo, a veces cuando uno es niño no tiene elaboradas o desarrolladas eh, la sintaxis o la, o la forma de expresión, los conceptos para que sean ent entendibles a veces por un adulto, ¿no? Así es, Juan, así es. Eso pasa, ¿no? Y bueno, uno quizás está haciendo hasta esfuerzo mental como para transferir la imagen de, de lo que uno está observando, sintiendo experimentando y bueno eh, pero bueno como ustedes ya saben lo que más eh, se usa o se maneja eh, cuando uno ya es adulto son las palabras son la, son las frases entonces bueno lo, lo, las niñas y los niños lo que primero encuentran en, en, en su primera etapa eh, es esa dificultad no cómo transferir esa información esa experiencia al, al oyente, al, al que está recibiendo eso. ¿no? Juan, Juan, el adulto que, que tiene ese niño que ya trae un alma avanzada, ¿qué crees que debe de tomar en cuenta para eh, poder reconocer que ese niño ya es un alma con mucha experiencia, que es un alma profunda? ¿Qué es lo que debe de percibir? ¿Qué es lo que debe de, de darse cuenta? ¿Y cómo debe de actuar ese adulto frente a ese niño que es sensible, que tiene ese despertar espiritual ya innato que trae de otras vidas? Sí. En, lo fundamental es eh, la receptividad. Para que la receptividad sea eh, óptima, y sea efectiva y eficiente, se necesita que el individuo que está con ese niño, con esa niña, eh, primero de todo quiera recibir esa, esa experiencia o eso que, que ese niño o esa niña le está transmitiendo. ¿no? Eh, que quiera eso, o sea que... ¿Tú cómo le transmitías a tus padres que, que percibías, que sentías muchas cosas? y que veías el mundo de forma diferente. ¿Cómo lo hacías cuando eras niño? Bueno, en una primera instancia eran miradas, ¿no? Y eran... Eh, era observarlos y ver si, si estaban atentos, ¿no? Eh, en una segunda instancia ya era la, tratar, como decía antes, de, de, de crear frases o de tratar de, de abrazar con conceptos mentales y transformarlos en frases para, para que ellos pudieran entender lo que yo les estaba transmitiendo. ¿no? Que eran experiencias o percepciones, no solo de, de, del mundo físico, sino también de otras eh, dimensiones o planos que, que son de energía, ¿no? más sutil. Y esto le pasa a muchos niños y niñas. Eh, bueno, el adulto no debiera de darse cuenta ¿no? cuando el niño está... Eh, captando otros mundos, debiera estar atento a ello, ¿no? Sí, como decía antes, bueno, es querer hacerlo. Yo, otro aspecto también es que ese padre, la madre o el individuo que esté con ese niño, con esa niña, eh, tenga un grado de silencio en su mente también, ¿no? Porque claro. si el individuo está pensando mucho, eh, no va a poder captar, lo, o si está razonando, eh, los espacios de silencio que tiene en la mente no van a ser lo suficientemente grandes No va a haber, no va a haber lo suficiente vacío para poder recibir, para, para hacer una vasija, un cuenco vacío Para poder recibir lo que esa niña o ese niño le está transmitiendo Exacto, diste en el punto Juan, me parece a mí Las personas eh, que tienen estos niños excepcionales deben también de alguna manera tener un cierto grado de grandeza para poder cobijar, para poder contener a ese niño que trae un alma sensible, que trae un alma sabia, que trae un alma que ha avanzado. Porque si no el niño, ¿qué ocurre? ¿Qué le pasa si no encuentra esa contención en los adultos, Juan? Y se frustra. Sí. Eh, los niños se van, no, no en forma inmediata o total, pero con los años eh, van, se van frustrando e intentan vivir esas experiencias con otros individuos. Generalmente, cuando van a la escuela a, a, al, o al, al kinder, ¿no? Eh, tratan de vivir esas exper experiencias con niños de su edad o con, otras, o con otras personas. A veces pueden ser tíos, tías, abuelos, abuelas... Con el, la... riesgo, con el riesgo que eso significa también, porque de repente el niño eh, puede eh, inclinarse o puede acercarse a personas que no le van a transmitir realmente esa guía, eh, ese amor, esa sabiduría que el alma necesita. ¿No es así, Juan? Sí, eh, igualmente eh, siempre la, la divinidad se encarga de, de siempre poner a alguien ¿no? eh, en, el, en la experiencia de vida de uno. Para ¿A ti te pasó eso? ¿Tú tuviste esa persona que fue esa guía espiritual, que, que, que te apoyó y te orientó? Tuve, no sé si un guía, pero sí tuve un apoyo de parte de mi abuela. ¿no? Eh, fue una, un individuo que su, era muy observador y supo ver todo eso, que sucedía en el, en el núcleo familiar. Y bueno, él también utilizaba caramelos y me daba esos caramelos, yo me acercaba y, bueno, dialogábamos y me decía que le cuente lo que, lo que había pasado y yo le contaba, ¿no? Y él se quedaba y se sonreía también, ¿no? Eh, qué importante eso, qué importante que pueda eh, esa alma eh, perceptible, esa alma sabia que eh, en este caso es un niño pueda acercarse a un adulto que lo escuche y no lo juzgue y pueda brindarle esa confianza y esa seguridad que el niño, por, por, por su inmadurez, todavía no tiene, ¿no es así Juan? Así es. Los otros dos aspectos que considero que son fundamentales, eh, uno de ellos es la intuición, porque a veces lo, la, los, las personas de mayor edad que están con los niños y las niñas eh, pueden utilizar la, intu la intuición y el sentir la percepción para eh, justamente intuir qué es lo que está intentando transmitir el niño a la niñera Y la intuición, como, como bien ya sabés, eh, siempre da en el, en el blanco, ¿no? siempre acierta. Así es, claro, claro. Juan, y dime, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que captabas otras realidades, otros mundos, y, y veías cosas que los demás no veían Bueno, esa es una excelente pregunta, porque... Yo no me daba cuenta de eso. Yo transmitía en forma natural y asumía en, en mi niñez de que todos estaban eh, viviendo eso o viendo eso, que, o percibiendo todo eso. ¿no? Y después de ya unos años eh, empecé a hacer preguntas eh, a mi mamá si, si percibía eso, si, de lo que yo le estaba explicando, si lo veía. Y me decía que no. Y cuando se juntaron muchos de esos... Eso no es eh, como que empecé a elaborar, comencé a elaborar eh, una, una idea, digamos, de, no solo de lo que me sucedía, sino de lo que le sucedía uh -huh. a, a mi entorno, ¿no? a la gente que estaba en mi, a mi, en mi entorno. Claro, claro. Esto, esto a veces le pasa también a, otros, a muchos niños y piensan, y, o y terminan creyendo después de unos cuantos años de que son raros, o de que tienen un problema, o que... Es, o, que, o se aíslan a veces, ¿no? uh -huh. y, y a veces se ap aparecen en la vida de esos niños algunos adultos que tratan de integrarlos, y bueno, eh, el otro punto fundamental que quería nombrar es el amor, ¿no? justamente cuando esos adultos se, se conectan con amor, con esos niños, con esas niñas, logran lo que quizás otros adultos no no, no logran. Perfecto, pero ¿cuándo te diste cuenta que eh, ya veías cosas que los demás no veían? Al principio decías que no, pero cuando por, empezaste por a tomar... Contraste, por contraste, porque cuando, cuando las respuestas que me daban eran que ellos no veían eso y le iba preguntando a, a cada uno y me decían que no, y yo seguía eh, vivenciando todo eso, me di cuenta, por contraste, que, que, que yo estaba justamente viendo eso, que estaba experimentando algo que ellos no, no experimentaban. Y, bueno, o sea, por contraste. Fue claro, por claro. Juan, te, te voy a pedir solamente que dejes la cámara eh, fija, ¿no? Que, para que no se mueva tanto la imagen. O, o tu mano esté más firme, es lo único. ¿sí? Eh, bueno. Pero quería, quería decirte, y no te empezaste, no empezaste a sentir que, ¿Te juzgaban? ¿Que se burlaban? ¿Se reían de ti o te tomaban por loco? Bueno, justamente en las sanaciones que hice muchísimos años después, ¿no? Eh, de toda esta historia personal, como corresponde hacer a alguien que sigue un camino espiritual, eh, detecté quién era esa, quién ocupaba ese rol y bueno, fue una de mis tías justamente. Eh, que bueno, como toda sanación, en un principio afloran, y como, como vos muy bien decís en los videos, los egos, ¿no? Afloraba el ego del, del enojo hacia ella, eh, y otros egos más, otras eh, vibraciones, que bueno, que tuve que ir detectando y, y arrancando de raíz, ¿no? De mi interior, hasta que después la pude comprender, y, y pude comprender el rol que ella ocupaba en ¿no? Claro, te lastimó mucho en ese tiempo, ¿no? Te lastimó esos juicios, esa crítica, esa burla. No, no solo eso, también había eh, golpes físicos, ¿no? De parte de ella, cuando mi mamá no estaba. Claro. Hasta que un día me animé a decirle a mi mamá, y bueno, claro. se, armó, claro. se armó una batalla campal entre mi mamá y la hermana, ¿no? Hasta que bueno, mi, mi mamá la ubicó y no, no sucedió más eso. Eh, pero bueno, hasta ese momento eso quedó grabado en la mente. Y, y en el campo emocional, en el campo astral, hubo que limpiarlo, ¿no? ¿Cuán, y ¿Cuándo Esos creo que fueron los primeros ejemplos de, si bien no es una secta, ¿no? Pero fueron los primeros ejemplos de, eh, de las energías, de ciertas vibraciones claro. eh, que trataban de entorpecer o de dificultar el. el el avance espiritual, ¿no? que ah, mucha gente también lo llama aprendizaje o, o pruebas, o cada sí. uno lo llama suelen su prueba, ¿no? Suele, suele, suele eh, el lado oscuro, suele las entidades del bajo astral ensañarse muy fuerte con esa alma que puede llegar a despertar una gran luz, ¿no es así? Y, Exactamente. Y se abalanza esa fuerza negativa sobre ese niño, esa alma que todavía no, no ha experimentado, vivido muchas cosas, para sembrar enorme dolor, sufrimiento, inquistar grandes traumas y entonces así dificultar el avance pero no es imposible, cuando un alma está destinada a, a expander su conciencia como decías hace un rato, encuentra el camino ¿y cuándo empezaste a encontrar tú el camino espiritual, Juan? Eh, a los 24 años más o menos comencé a a sentir interiormente a, a, a experimentar un, un como un llamado ¿no? no es que alguien tocó la puerta o alguien ¿no? o se escuchó una voz eso no eso eso sucede en las películas nomás ¿no? fue como un sentir ¿no? de que necesitaba un sentir muy muy fuerte de que necesitaba vivenciar todo eso que había vivenciado eh, pero de una manera mucho más intensa y con un con una meta, o sea, con un... Claro, claro. Como, no digo una disciplina, pero como un desarrollo, por así decirlo, y una manifestación de lo que yo ya sabía que, que en mi interior existía, ¿no? Eh, porque lo había vivido de niño y, bueno, necesitaba manifestarlo. Y ahí comencé a, a manejar el concepto de encontrar un guía o encontrar a alguien que que me pudiera explicar, o me pudiera ayudar, o me, me pudiera acompañar. ¿Y a, a dónde diste? ¿A dónde llegaste cuando ya entendiste que necesitabas un guía y de un maestro? Eh, bueno, lo primero que, que hice fue preguntarle a mi mamá, obviamente mi mamá no tenía ni idea y no quería que me meta con nada de esas cuestiones. Claro, claro. <ríe> Pero bueno, yo en ese llamado tan fuerte comencé a, a preguntar. En el, me acuerdo que iba a una dietética a comprar el, elementos de dietética y preguntaba. Hablaba mucho con la, uh -huh. con la, de la dietética y después iba a otra, a otra o sea, yo preguntaba mucho. Es como una tienda naturista aquí en México, ¿no? Exactamente. En otros lugares de, de Latinoamérica. Y cuando no encontraba la respuesta iba a otra tienda naturista y después a otra. O sea, yo me, uh -huh. siempre iba a encontrar la respuesta, ¿no? Y finalmente, bueno, eh, cuando yo volví a mi casa y hablaba con mi madre, ella justamente me comentó de una persona conocida que eh, tenía un, un grupo al cual visitaba, bueno, era un grupo de, de personas que se dedicaban al espiritismo de la escuela de Allan Kardec, cardesiana. ¡Claro! ¡Al espiritismo! ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces, bueno, fui a, la casa de por ahí. fui a la casa de esa persona con mi mamá y bueno, me, me empezó a preguntar. Y yo no sabía lo que era eso. Eh, bueno, me explicó algunos conceptos básicos. Yo le, yo le empecé a hacer preguntas de qué hacían los... ¿Por qué era, se llamaban medios? ¿Qué hacían? Etcétera. Y cuando empezó a explicar, yo me di cuenta que yo no quería ser un medio. O sea, no pero sin embargo me atraía mucho de los conceptos y de los comentarios que ella hacía, y le pedí de ir a una de esas reuniones, y bueno, por un tiempo, por unos años, concurría a esas reuniones. Eh, y me gustaban muchísimo, me, me interesaban mucho las explicaciones que daba un señor mayor, que sabía mucho de, de muchos temas, eh, porque a veces las escuelas no es, no hablan solamente de de lo que es eh, mediumnizar, sino que hablan de muchos aspectos del, que tiene que ver con el, con el mundo espiritual y material, ¿no? O sea, sí. es muy amplio. Claro, eh, claro. En base a eso, bueno, luego me di cuenta que no era ese el lugar o las personas que tenía que yo, con las cuales quedarme. ¿Por qué? O sea, ¿Dónde lo sentiste? Porque apuntaba mucho a la mediumnidad, como a lograr de que yo fuera un medium. ¿y yo? me he dado cuenta que yo no, no era lo que yo, lo que yo era o lo que yo venía a hacer o, o mi función, digamos, no, no era canalizar eh, almas o, o entidades de luz, sino que era algo más que tenía que ver con un desarrollo interior y una manifestación de lo interior. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Entonces, sin embargo, ahí aprendiste algunas cosas. Aprendiste que no eras el único loco en este mundo. Había muchos. Y no solo eso, que, que había gente mayor que, que tenía que edad avanzada. Claro, claro, claro. Entonces me di cuenta que ahí no era un fenómeno de los niños nada más, o de las niñas, sino eh, que también lo, los individuos que ya tenían cierta edad avanzada vivían eso mismo. O sea que me di cuenta que no era algo raro, eh, pero que le pasaba a pocas personas, ¿no? que le sucedía a pocas personas. Sí, sí, porque para, que, para alguien que va comenzando, o, o, un adolescente, un joven, eh, encontrar de repente a personas adultas que, que tienen ya bastante transitado, recorrido, y, y es de enorme confianza. Entonces el joven y el adolescente se siente que, ah caray, realmente eh, se puede crecer con todo esto, se puede transitar con todo esto, y se puede uno volver en una persona sabia. Claro. Y bueno, luego eh, comencé los estudios de la facultad y al terminarlos después de unos cuantos años, ese llamado volvió a, a surgir con más fuerza que antes, y se hablaba mucho en ese momento del, del Uritorco, ¿no? De, del del de la... Cerro Uritorco, que hicimos un programa, fue la primera ah. videollamada que tuvimos y pronto vamos a seguir con, con Juan y con Gaby, eh, avanzando sobre ese tema, aprovecho esto, ¿no?, para promocionar, vamos a hablar esencialmente de la ciudad de Erz, ¿sí? eh, La verdad es que sí, eh, en Argentina, eh, para aquellos que hemos oído hablar del oritorco, ha sido también para muchos un despertar, ¿no?, y un volver a regresar a todo lo espiritual. Exacto. ¿Y qué más, Juan? Y bueno, en el año 87 comencé a ir al oritorco, a hacer los viajes, eh... En ese momento estaba privatizado, uno se podía quedar a dormir, a, a, digamos, a descansar ahí en, la, en el pico del, de la montaña, digamos, por así decirlo. Y wow. bueno, las experiencias se, se multiplicaron, se, porque justamente el Britorco en, en su interior contiene eh, mucho cuarzo y otras piedras que... Así otras es. que entonces, fue una experiencia que realmente fue tremenda, y muy inten demasiado intensa. O sea, había un contraste muy grande con la vida de la capital con respecto a ese lugar. ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, eh, luego a través del chat empecé a buscar también grupos que iban a ese lugar. Y eh, encontré uno, pero que no era específicamente de... Algo de meditación sino que era de ¿Qué años estamos hablando más o menos? Cuando recién aparecía la internet, supongo Claro, exactamente <risa> Y bueno, el siguiente viaje Fue con ese grupo Eran Cinco personas Pero ese grupo era más tirando A lo que era chamanismo okay, okay. Entonces tuve que, tuve que Adaptarme a los términos que usaban ellos En ese momento se... Leía mucho los libros de cascaneda no se hablaba mucho de cruz, claro, ¿no? claro, sí, sí, por supuesto. Y bueno, eh, pude hacer un paralelismo entre como algo similar a religiones comparadas, no entre lo que era el, lo que había estudiado de espiritismo, lo que había leído también de, de los egipcios y, uh -huh. y lo de los chamanes. O sea, empecé como a, eh, a saber los distintos términos que se usaban para las mismas experiencias y fenómenos. Entonces podía comprender lo, lo, no solo lo que ellos decían, sino lo que yo había ya vivido en otras, eh, con otros grupos y con otras, eh, por así decirlo, con otras escuelas. ¿no? Claro. Y luego fui otro año más, fueron tres años seguidos, y luego se hicieron otros viajes a otros lugares. Eh, luego, bueno, dejé ese grupo y pasé a otro, que era también supuestamente de chamanismo. ¿Había algún líder en estos, en estos grupos chamánicos? ¿Alguien que pues, determinaba eh, los rituales, las prácticas, las actividades, etcétera? En el primer grupo, eh, en el cual fui al uritorco no. Eh, luego ese grupo eh, nos juntamos con otro grupo que era de Santiago del Estero, que sí tenía un líder, eh, que ellos le llamaban Nahual, Claro. claro. Eh, que, que bueno, por su configuración energética y su, por así decirlo, su... Ellos no le llaman destino, ellos le llaman de otra forma eso. Eh, pero bueno, para que lo entendamos todos, ¿sí? los que están viéndonos también y sí. escuchándonos, eh, eh, es como si fuera el espíritu que está en todo, o sea, el, el todo, por así decirlo. ¿Y a ti qué te pareció en ese momento? ¿Qué, qué percibiste de, del famoso Nahual? Bueno. ¿Realmente eh, tenía esa ese sabiduría, esa luz, esa, eh, ese, no. ese afecto que es tan necesario en un grupo? Claro. No. Ese fue lo, lo, lo impactante para mí, que fue muy fuerte, ¿no? porque claro. la expectativa era eh, diferente y era muy, por así decirlo, muy alta. Y no, no es que me decepcioné, pero eh, empecé a percibir aspectos de, de su personalidad, aspectos de, de sus capacidades, ¿no? eh, obviamente sus capacidades astrales, psíquicas y de otro tipo, espirituales también. Y después empecé a percibir aspectos ya que tenían que ver con el karma de él, con eh, cuestiones de relaciones con el grupo, con los integrantes del grupo de él cómo se conectaba y, se, y cómo se comportaba con, ¿no? principalmente con las mujeres de su grupo, eh, lo que decía, lo que callaba. Bueno, empecé a observar muchos aspectos, no, nah, solo, nah. no solo de energía y vibraciones, sino de, también de su comportamiento. ¿no? Entonces, eh, mi conclusión final fue, por, por todo lo que yo había percibido y lo que había intuido, era que sí tenía una capacidad de liderazgo, para, pero que no... No la estaba ejerciendo porque lo que en realidad ejercía eran eh, como vos llamás ¿no? y llamamos, eran egos. O sea, eran eh, cuestiones personales y grupales que él no había, no había trascendido. ¿no? Exacto, exacto, porque de repente estos líderes pueden llegar a ser demasiado humanos, demasiado eh, bajos en lo que respecta a su forma de de desenvolverse, de, de, de interactuar, de, de dirigirse hacia sus seguidores. Como si la conciencia no estuviera muy elevada, muy expandida, los centros inferiores son los que rigen y determinan muchas cosas. Y es de ahí en donde de repente el sincero estudiante puede llegar a, a, a acercarse a un grupo que realmente no pueda ayudarle, a beneficiarle, y en definitiva luego cerrar el camino, cerrar las puertas a la verdadera espiritualidad porque la experiencia que vivió fue traumática gracias a un líder que realmente no era alguien avanzado, transformado y, y, y consciente. ¿No es así? Justamente la, cuando hablas de la palabra cerrar, ¿no? justamente ahí hay un punto muy fuerte de todo esto, porque... Son muy pocos los que logran cerrar ese círculo y poder salir o soltarse de todo eso, ¿no? La mayoría de la gente se queda eh, y vive un montón de experiencias que realmente pueden llegar a ser muy traumáticas, ¿no? Y claro, mucho, claro, porque eh, eh, el estudiante, el adepto, el, el, el, el discípulo de ese maestro, de ese guía, eh, confía mucho en esa persona y empieza a observar y a sentir cosas que pueden resultar contradictorias, pero no se aleja por temor a quedar fuera de las grandes bendiciones que de repente, a través de, de este guía o de este maestro, se promete. Y entonces continúa, y entonces, eh, a pesar de que en su interior le dice que algo está mal, él sigue adelante y termina enormemente dañado, termina enormemente traumatizada esa alma. Y entonces ya luego más adelante no quiere saber nada de la espiritualidad, siempre y cuando no haya terminado en algún psiquiátrico o terminado en algún loquero, ¿no? Eso es lo que pasa con los, eh, los caminos espirituales que se llegan a transformar en sectas porque no están siendo de alguna manera guiados. Eh, Desarrollados y, y, y, por supuesto, eh, orientados por una persona que no tiene la preparación que se requiere. Exactamente. Y eso nos ha pasado a, a nosotros, ¿no? Y eso te ha pasado a ti. Y bueno, ¿y qué continuó, Juana, todo esto? Eh, también quería acotar lo siguiente, no, ah. no solamente eh, que el individuo tiene miedo, de perder esas eh... regalías, bendiciones, sí, sí, sí. pasan directo a la iluminación. Sino también que tiene, además, porque el miedo, el miedo vos sabés que es un ego muy poderoso. Totalmente. Y opera de maneras múltiples. El miedo se va adaptando y, y trabaja con otros Y es característico de estos grupos espirituales que ya no son. Grupos espirituales, porque es una contradicción, ¿no? O eres secta o eres un grupo espiritual. Y cuando hay una secta es el miedo el que domina. Y cuando hay un grupo espiritual es la hermandad, la solidaridad, la confianza, la soltura, la verdad, ¿no es así, Juan? Así es. Y eso también existe, ¿eh? Exacto. El otro aspecto que el miedo también utiliza es, no solo el miedo a perder, estas, como vos le llamabas, regalías, ¿no? De del guía o del, o del individuo que está responsable de ese grupo, como cabeza o líder de ese grupo, sino que también uno tiene miedo a no poder eh, manifestar lo, lo interior o el potencial que uno trae, las virtudes y las capacidades que uno trae. O sea que el miedo juega un rol con respecto al entorno y también con respecto a lo interior de uno. O sea, ahí el miedo trabaja de manera dual. Claro, no puede manifestar ese potencial porque no sea que empiece uno a rivalizar con, con ese guía o con ese maestro, ¿no? Que de uno no es la intención, pero de repente el guía y el maestro eh, pon, le pone freno o le pone el pie a esas personas que tienen un gran potencial. En vez de, de alegrarse, en vez de maravillarse, en vez de, de decir, ¡wow qué fantástico! Este estudiante, esta persona que se acerca al grupo, está despertando ese potencial y nos va a beneficiar a todos. No, no, no. No sea que me empiece a hacer sombra, entonces lo descalifico. Entonces lo hago a un lado. Entonces ya eh, lo empiezo a marginar. ¿No es así, Juan? Eso pasa en las sectas. Exactamente. Cuando en realidad lo que una maestra espiritual o un maestro espiritual a lo que debe apuntar, y, y cuando debe o debe, no, no me refiero a un forzamiento, sino a lo que el espíritu da como lineamiento realmente un maestro espiritual, es Exacto. que el individuo al cual asiste, una, ya sea un aspirante o ya sea un iniciado ya, es que ese, que ese aspirante o ese iniciado, manifieste su propia posición divina, su propia divinidad, su propia conexión con el todo, con el espíritu. Claro, propio... eso es lo que una maestra espiritual o un maestro espiritual debe, a lo que debería apuntar. Por supuesto, porque el maestro espiritual debe comprender que esas piezas que se hacen, esas personas son piezas únicas e irrepetibles que vienen a alimentar y hacer crecer ese destino y esa misión que tiene ese grupo. Y entonces hay que dejarlo ser, y entonces hay que alentarlos a que todo ese potencial se desarrolle. Pero si todo lo contrario, los marginamos, los dejamos afuera, es más, los suspendemos y los expulsamos, y les pedimos encima a, a, al resto de, del grupo que no tiene que hablar con esa persona, que no tiene que, que, que dirigirle la palabra, ¡qué tremendo es eso! Fíjate que eso es a un, existe a un grado tan sutil y tan maquiavélico y manipulador que así como tú lo estás escribiendo, es exactamente lo que uno vive de niño. O sea, ah. es revolver, esas personas lo que hacen es volver a, a reeditar en el individuo que ya tiene más, más edad biológica, cronológica ¿Le vuelven a hacer reeditar lo mismo que le sucedió cuando eran niños o niñas? Claro, le vuelven a hacer revivir ese trauma que de niño traía. Y ahora que encontré a mi familia, pues no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero alejar, ¿qué debo de hacer? Entonces me humillo, entonces me disminuyo, entonces pido perdón de rodilla a quien tenga que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque me atreví a hacer. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo estos grupos espirituales! Que ya no son grupos espirituales, sino ya son verdaderas sectas, verdaderos caminos que enferman a las almas, llegan a producirles a estas personas. Y lo sabemos muy bien nosotros, porque hemos pasado por esos sitios, ¿no Juan? Exactamente. Cuando el maestro espiritual, la maestra espiritual habla de superación, nunca, nunca se debe referir ni se refiere en realidad a alguien que realmente lo, lo sea, que cumpla realmente esa función, se debe referir a la manifestación del ser, nunca a las capacidades psíquicas, o a poderes, o a facultades, ni a ninguna de esas cuestiones. Siempre se debe referir, cuando se habla de superación, se hablan de grados de manifestación del ser. Exacto, exacto. Sí, porque los poderes no hablan no hablan de la grandeza del alma. Eso es algo muy importante también. Exacto. Porque de repente ciertos maestros pueden adquirir algunos poderes, pero no vienen muchas veces acompañados de la sabiduría, de la conciencia y, y de, de, esa, de ese, esa expansión del alma que se requiere y que eh, lo hace a él un verdadero maestro. Muy bien lo dijiste. Entonces, claro, muchas almas que no están preparadas y que no tienen experiencia se dejan deslumbrar por esos poderes que son verdaderos espejitos de colores, que, que claro, entonces ya lo que hacemos es brindar y darle nuestro poder a esa otra persona. Algo que jamás se debe de hacer, y que ningún maestro verdadero busca, espera o quiere. ¿No es así? Exacto. Justamente en estos, en estos grupos, eh, en los dos grupos que te mencionaba, chamánicos, estaba muy enraizado eso. Entonces, eh, bueno, eh, yo decidí dejar esos grupos, que me costó bastante también, porque vos sabés que para cerrar esos círculos hay que hacer toda una limpieza, que el Exacto. campo energético hay que, hay que desligarlo, hay que cortar cordones, eh, enlaces, Exacto. Eh, bueno un montón de elementos que, que a veces eh, tanto el líder o otras personas colocan en, uh -huh. en los campos de energía de uno, y bueno tuve que hacer toda una limpieza, hacer muchas preguntas interiormente para comprender tanto mi posición y mi rol como los de ellos. Claro, y claro. ahí yo pude realmente tomar una decisión ¿no? con mucha fuerza y voluntad también. Claro. Y luego fui, conocí otro grupo que, bueno, que hablaba de pseudo, para mí era un grupo de pseudo-alquimia, no era alquimia en realidad, Ajá, okay. en el cual se, se explicaban y se enseñaban algunas técnicas de pranayama, Ajá. Eh, respiración de fuego y otro tipo de respiraciones uh -huh. eh, No era un yoga postural, digamos eh, Como comúnmente se cree Pero también se impartían en otras eh, enseñanzas Y se hablaba también de aspectos alquímicos, etcétera okay. Claro, también... hay muchas verdades de repente en todos estos grupos Y ese es el problema Porque eh, lo más dañino lo más terrible de todo esto es que entre un 80, tal vez, un 70, un 80, hasta un 90% de, de, de cosas que son reales y, verdaderos y verdaderas, viene un 10, un 20, un 30% de venenos, de cosas negativas. Y uno no se da cuenta que se está alimentando de todo eso, sino hasta que pasa el tiempo y entonces ahí sí, ya puede uno tener daños eh, realmente eh, irreversibles, ¿no? Eso le sucede a las almas incautas, a las personas sin, sin experiencia en este trayecto. Sí. En este grupo que recién les mencionaba, a, la, a todos los que nos están escuchando y viendo también, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, se, aprendí mucho de, la, de las técnicas de respiración y de concentración, ah. de, de contemplación también, eh, de meditación profunda. Eh, también me di cuenta que yo ya sabía mucho de todo eso eso fue lo más sorprendente para mí, porque cuando comenzaba a hacer las prácticas me daba cuenta que yo ya sabía, o sea, como, no solo que me era fácil, sino que ya sabía el paso siguiente y el siguiente, y cuando la persona explicaba todo, yo, era como que yo ya eh, lo, lo comprendía y lo sabía de antes, como segundos o minutos antes yo ya recibía la respuesta de, o de lo que él iba a decir, entonces ya, yo ahí prestaba atención a lo que esta persona decía, y a lo que sucedía en mi interior. Entonces yo me fui autosorprendiendo de, de, de mí mismo. ¿no? Entonces todos estos eh, fenómenos los fui y todos estos mensajes y comprensiones los fui anotando en cuadernos. Claro. Eh, y ahí empecé a comprender todo lo que los libros esotéricos decían, que, que la verdad está en uno, que, que la sabiduría, la divinidad está en uno. Y esa es la clave, Juan. Diste en el punto que yo quiero destacar. Para todos aquellos que nos están escuchando, y cuando hablamos de este tema de secta y espiritualidad, lo que hace la diferencia en aquello que puede llegar a transformarse en una secta y en aquello que sigue permaneciendo eh, siendo un camino espiritual, es ni más ni menos que el poder siempre está en cada uno, nunca está fuera. Por más sabio, por más elevado, por más trascendental que sea ese guía, el guía siempre te va a decir, el poder está en ti, la conexión con la divinidad no es a través mío, es a través de ti. ¿No es así? Y en cambio, aquellos falsos guías te dicen, solo a través de mí te vas a salvar. Y el Cristo, eh, la verdadera conexión hacia el Espíritu, está en nuestro interior. ¿No es así? Ahí veo una patita roja. ¿De quién es? Ah, de Sonia. <risa> bueno, muy bien. <risa> Salió la filmación aquí, porque estamos acompañados. Estamos con Dani, Ricky y Sonia, ¿no? Ahí te están escuchando muy bueno, atentamente. Saludos para, para están, Daniel. Están aprendiendo de todo esto. Saludos para Daniel, para Sonia y para Ricky. Les, les mando un gran abrazo a cada uno. Muy bien. Bueno. <risa> ok. Eh, bueno, Juan, la verdad es que ya llevamos 42 minutos de esta plática sumamente interesante, yo creo que da para más, ¿sí? Da para mucho más porque estamos abordando fibras y, y conocimientos y, y temas que para las personas que, que, que les interesa todo esto del desarrollo del avance espiritual debe y tiene que ser muy tomado en cuenta siempre. Ya que en tu caso, en el mío, en la gente que ya tenemos cierta edad y hemos vivido y pasado por estos grupos, pues es fundamental y es importante compartir esta experiencia, ¿sí? Y, y bueno, y en lo posible, en, lo que, en la labor que nosotros estamos haciendo, guiando y llevando también a mucha gente a este conocimiento, eh, es, por sobre todas las cosas, no repetir esos patrones de muchos de estos falsos guías. Yo siempre le digo a mi grupo, ustedes deben estar siempre eh, poniéndome a prueba y deben estar de alguna manera señalándome si en algún momento cometo o, o, o caigo en algún, en algún error, porque todos somos vulnerables. Es verdad que uno ha desarrollado y ha trabajado el estar lo más consciente y lo más atento posible, pero eh, siempre puede uno llegar a caer hasta que no se ilumine. Eh, el alma puede llegar a, a, a transitar de repente por ciertos bajones energéticos y, y bueno, eh, sería un error letal para el guía dañar a las personas que tiene a su lado porque eso sería algo imperdonable. Eso es algo que a nosotros nos han hecho, Juan, y, y cuando nos tocó estar juntos. Y eso es algo que nosotros no les podemos hacer a esas almas que, que se acercan con, con, con esa pureza, con, con esa, esas ganas, esas buenas intenciones y esa luz, como así también lo teníamos, y lo seguimos teniendo, por supuesto, en estos tiempos. ¿No es así, Juan? Así es. Bueno, nos vamos a despedir, pero vamos a continuar, ¿eh? porque esto recién comienza, estos programas van a ser, eh, yo creo que una seguidilla, una serie de... de de varias pláticas contigo porque me interesa que, que nos sigas compartiendo todo esto y, y bueno, te agradezco que, que, que haya, te hayas acercado o estemos conectados para compartir este mate, Juan. Bueno, ojalá también que, que tú hayas encontrado, no solo los, los que nos están observando y escuchando, sino tú también has encontrado algún paralelismo, alguna similitud eh, en lo que se ha dialogado, ¿no? Con, con respecto a tu propio proceso espiritual. Eso claro, también... claro que sí, claro que sí. Tu experiencia nos sirve a todos, incluyéndome, ¿sí? Y por supuesto, a toda la gente que está detrás. Yo, yo sé que se ha identificado con mucho esto. Y bueno, ya como te decía recién, vamos a seguir y vamos a continuar. Por lo pronto, nos despedimos entonces. Juan, Muy bien. un abrazo fuerte. Que Dios le bendiga a todos ustedes. ¿Eh? Y a todos ustedes que nos siguen, por supuesto, gracias por llegar hasta aquí. Y chao, chao, chao amigos. Hasta la próxima.